Y si el lunes recuerdan despedíamos la página deportiva del año 2018 hablándoles de una de las pruebas más típicas con las que nuestros deportistas cierran el año. Nos estamos refiriendo a la San Silvestres. Hemos querido abrir también este año 2019 recordando lo que aconteció en alguna de estas pruebas más tradicionales. Si no recuerden lo que nos contaba Oscar Gil desde la San Silvestre de Molina de Aragón. Hola José Virgilio, aquí en Molina Aragón también se celebra la carrera más popular, la San Silvestre. En la capital de Señorío es el Club de Montaña Eluso el que organiza la prueba. Otro año más estamos aquí desde el Club Eluso intentando acabar el año haciendo un poquito de deporte. Este año con una buena participación de aproximadamente 140 y nada, esperamos que la gente se lo pase bien, que disfruten... Y nada, que vuelvan el año que viene si es que les apetece. Y nada, que hay mucho disfraz y que la gente se ha animado, ha hecho buen día y, y nos lo pagaremos bien. Hay premios para los mejores disfraces, para, para los primeros, masculinos y femeninos, veteranos. Y, y nada, luego se sorteará a ver cuál es el mejor disfraz. Y, y es una y carrera que se puede hacer de cualquier manera. Poder venir con el perro, en bicicleta, de la manera que uno quiera, siempre está bien. Luego hace un vermú para todos los participantes y, y nada, y ya empezamos el año con buen ambiente en el pueblo.